Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Yadira. Este es el segundo video que hago para mi canal. Mi canal básicamente pues se va a tratar de, de consejos de belleza, de moda, de estilo de vida. Pero en esta ocasión yo quiero hablarles de algo que, que no tiene nada que ver con, con esos temas. Básicamente en este video lo que yo quiero platicar con ustedes es cómo fue que yo conocí a a Dios en, en mi vida, cómo es que lo dejé entrar a mi corazón y bueno, de eso se va a tratar este video. Básicamente, eh, bueno, yo conocí de, de Jesucristo cuando yo tenía 19 años. Yo tenía 19 años cuando yo estaba pasando por una época muy muy difícil en mi vida, eh, al menos para mí eso, al menos para mí en ese momento era, era difícil, yo había tenido una relación eh, sentimental con una persona, una persona de la cual yo había estado enamorada desde que yo tenía, diez, ¿cuántos años tenía? tenía como me enamoré de esta persona cuando yo tenía 10 años entonces era como algo así como un amor pues bastante eh, infantil por decirlo de alguna manera uh, yo conocí a esta persona a quien le vamos a apodar Mike obviamente Mike no es su verdadero nombre pero para propósitos de este video así lo vamos a llamar yo conocí a Mike cuando yo tenía 9 10 años y lo conocí en la primaria entonces desde la primera vez que lo vi pues yo me me enamoré y um, pues estuve enamorada de él mucho tiempo um, lo conocí en la escuela pero pues ya obviamente crecimos eh, tomamos caminos diferentes él se fue a una escuela y yo me fui a estudiar a otra y, eh, pues nos, nos dejamos de ver mucho tiempo aún así pues a mí él siempre me, me gustó demasiado y pues gracias a dios se presentó la oportunidad de, de tener una relación con esta persona cuando yo tenía 19 años yo estaba en el primer año de mi eh, escuela de mi universidad y pues de esta manera yo, yo entablé una relación con, con Mike entonces, eh, bueno, pues esta relación fue como, como hacer realidad un amor platónico, de alguna manera, porque pues ya tenía bastante tiempo que, que me gustaba esta persona y pues, y pues sí, fue algo, fue algo padre, ¿no? O sea, yo puedo decir que, pues que sí se cumplió mi, mi sueño, ¿no? Mi sueño de, anda, de, de tener una relación con mi, con mi amor platónico. Y bueno, esta relación duró alrededor de ocho meses, si no me equivoco. Y pues fue una relación bonita. Fue una relación bonita. Eh, la verdad es que los dos estábamos muy chavos. Eh, pues él, aunque estudiaba en otra ciudad, yo... Bueno, nos veíamos cada fin de semana. Eh, y pues fue una relación bastante, bastante padre. Bueno, como les comentaba, fue una relación bastante bonita. Y mmm, yo terminé con esta persona. Terminé con esta persona porque en una ocasión cuando nosotros salimos de... Pues, de, tuvimos una cita. Eh, en esa ocasión, eh, una chica en la calle, eh, pues recuerdo que estaba en minifalda. Y Mike se le quedó viendo pues, de una manera bastante bastante obvia, ¿no? Entonces obviamente eso a mí me molestó, lo confronté, él mmm, no lo negó, entonces eso me, me molestó aún más. Y por esa razón yo terminé con con Mike. Eh, y bueno, fue algo mmm, que al principio no.. yo a mí no me caía el 20 de, de por qué había terminado con. A mí al principio no me caía el 20 de, de que ya había terminado con Mike. Pensaba que él me iba a rogar, que me iba a buscar y que yo al final lo iba a perdonar, pero pues no fue así. Um, Mike no me volvió a buscar, entonces fue en ese momento cuando yo entendí que, que la ruptura era algo, pues era algo real, ¿no? Entonces eh, yo sufrí mucho, fueron como tres meses en los que yo sufrí demasiado por esta ruptura Yo lloraba todos los días, pensé que jamás me iba a reponer de, de esa situación O sea yo realmente sí pensé que, que jamás lo iba a superar Pero eh, gracias a Dios yo tenía una amiga eh, que en ese momento me pues vino a visitarme porque ella también vivía en otra ciudad, entonces esa amiga pues vino, vino a visitarme, yo le conté de mi situación, le conté que estaba sufriendo mucho porque, porque había terminado con Mike y yo le dije que, que yo no creía en Dios porque si Dios existiera yo no, yo no estaría atravesando por esa situación. Entonces mi amiga me dijo, bueno, está bien, eh, te invito a mi casa. <ríe> y me lo dijo de la nada, me dijo que fuéramos a su casa y yo acepté, se me hizo algo normal. Entonces eh, ya estando en su habitación me pidió que, que cerrara los ojos y que repitiera las palabras que ella me iba a decir, pero me dijo que lo, lo repitiera con, con todo mi corazón. Y dirigiéndome a, a, a Dios y tenía que ser sincera porque si no era sincera no iba a funcionar y hasta ese momento yo no hice ninguna pregunta o sea simplemente como que la obedecí y la verdad no sé por qué la obedecí porque realmente es algo muy extraño que alguien te, de esas instrucciones pero no sé de alguna manera yo confié en ella y hice lo que me, me pidió. Eh, en ese momento cerré los ojos y mi amiga me dijo que repitiera estas palabras que les voy a decir en este momento. Lo que yo dije eh, fue Ok, lo que yo dije fue Señor, sé que he pecado y estoy arrepentida. Te invito a que seas el Señor de mi vida y que vengas a morar en mi corazón te pido que seas el señor de mi vida en el nombre de tu hijo Jesús amén estas palabras yo las repetí con los ojos cerrados y las repetí dirigiéndome a, a Dios y en ese momento cuando yo estaba repitiendo esas palabras fue algo realmente increíble porque porque realmente pude sentir en mi corazón algo, algo indescriptible, algo algo mágico. Que en ese momento, pues hasta ese momento yo jamás había, había vivido. Eh, pude realmente sentir la... Eh, no sé, como una especie de, de gozo en mi corazón. O sea, como una especie de, pues de felicidad, por así decirlo. Y, y lo que les puedo decir es que... A partir de ese momento mi vida cambió, mi vida cambió porque, bueno, yo regresé a yo regresé a mi casa, pero regresé sintiéndome diferente, regresé sintiéndome libre, entonces yo sé que a lo mejor es un poco extraño decirlo, ¿no? Pero, pero fue así, o sea, mi, mi experiencia es esa, o sea, yo regresé a mi casa sintiéndome completamente libre, ese dolor que yo tenía por, por la ruptura con Mike mmm, ya no estaba y, y fue una tarde para mí mágica, o sea, fue como, como, no sé, o sea, es algo completamente indescriptible, ¿no? Y eh, bueno, yo después ya obviamente estudiando la palabra de Dios, acercándome más a lo que es la Biblia, entendí que en ese momento cuando yo hice la, la oración, pues y, y eso que yo sentí en mi, corazón, en mi corazón cuando yo hice esa oración, realmente fue el Espíritu Santo entrando literalmente a mi corazón, o sea, realmente Cristo entró en mí. Entonces, pues, fue fue una experiencia, pues, la mejor experiencia que yo he tenido en toda mi vida. Y, y, bueno, a partir de eso, pues, obviamente mi vida cambió. Yo me empecé a acercar a los a los estudios bíblicos que, a los que mi amiga me invitaba. Eh, pues, yo empecé a asistir, me empecé a, empecé a leer la Biblia eh, de manera, pues, diaria, diario leo la Biblia a partir de... De ese momento y, y obviamente pues he vivido otro tipo de cosas no he vivido otro tipo de experiencias en mi vida eh, experiencias pues que confirman que realmente dios está en mi corazón y pero bueno independientemente de eso eh, esa fue mi pues mi experiencia de cómo es que acepté a, a Cristo en mi corazón y, y bueno, espero que ustedes eh, puedan ver este video y si lo ven, que realmente puedan sacar algo de, de todo esto, ¿no? O sea, que no, que no sean palabras como, como que se tiren a la basura, que ustedes realmente pues eh, quieran eh, acercarse un poco más a Cristo, invitarlo a sus corazones. Y créanme que pues la, la situación por la que estén pasando, él, él va a tomar el control de, de esa situación y va a venir a cambiar su vida para bien. Y bueno, pues pueden comentarme qué les pareció este video en, abajo en los comentarios. Y pues ese sería el video de hoy. Besos, bye.